Sí. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, voy a volver a repetir y a recordar lo que demanda la comunidad educativa que hoy, 26 de octubre, vuelve a salir a las calles para pedir en voz alta la derogación inmediata de la LOMCE. Señorías, sabemos que ustedes no van a salir a la calle a escucharles, pero no se preocupen, nosotras les vamos a transmitir sus peticiones concretas. Y además añadiré, parafraseando a María Montessori: No me escuchen a mí, escuchen a los niños y las niñas. Porque ellos y ellas piden que la derogación de la LONCE, que es una ley antieducación. Lo han dicho por activa y por pasiva la retirada de las reválidas, la reversión de los recortes acontecidos durante toda esta temporada, una escolarización basada en la inclusiva basada en la igualdad de oportunidades, más apoyos para la educación primaria y así un largo etcétera. Nosotros, nuestro grupo parlamentario, compartimos las demandas de la Marea Verde y sus reivindicaciones Pensamos que piden lo que un buen país desea para su gente. Una cosa, la verdad es que nuestro programa electoral propone eliminar los deberes, pero ustedes que son más de la vieja escuela, pues a lo mejor les mandaría hacer algunos deberes. Como por ejemplo, podrían copiar ustedes cien veces en un papel, no legislaré sin escuchar a la comunidad educativa. Tenemos que centrarnos en hacer dos cosas. Es sencillo. Uno, un pacto de Estado para blindar la inversión anual en los presupuestos del Estado, que asegure ese gasto educativo. Por otro lado, también sencillo, una nueva ley educativa, consensuada con toda la comunidad educativa y también con las comunidades autónomas. Pero tampoco podemos olvidar que esta ley tiene que basarse en la igualdad de oportunidades, en la laicidad y en la coeducación. Este debate es muy interesante, es muy importante el debate del sistema educativo porque habla sobre el modelo de sociedad que queremos construir. Sabemos que nuestro sistema educativo se encuentra muy débil, por tanto, nuestro grupo apoyará el Pacto por la Educación. Es un, Para acabar con la inestabilidad que aqueja nuestro sistema educativo, que en 33 años ha tenido se, siete leyes diferentes en materia de educación, pero no se ha contado para legislar ninguna de estas siete con la comunidad educativa. Lo que pedimos es sencillo, escuchen y atiendan las reivindicaciones concretas de la comunidad educativa. No podemos tratar la educación con valores neoliberales que buscan obtener un rédito económico. Eso es contrario a nuestra forma de ver la educación, que es una apuesta del desarrollo personal para construir una sociedad futura mejor. Nosotros no somos productos, somos personas. Priorizamos la solidaridad a la competitividad, la inclusión a la segregación. mil millones de euros se han perdido o nos lo han robado con la corrupción. Sabemos que la Constitución consagra el derecho a la educación junto con otros derechos fundamentales y asociación de reunión, tantos derechos fundamentales, pero por más que se busca, el derecho a la corrupción, señorías, no está consagrado en ninguna parte, no se recoge en ningún tratado. Y es que es tan arraigada esta costumbre que al final me hace dudar, se habrá regulado en alguna parte y yo no me he enterado, yo no lo he oído. La educación sí es un derecho, sí es un derecho de los ciudadanos y precisamente, entre otras cosas, por no contar con el presupuesto suficiente, se está viendo vulnerado en nuestro país. Este Gobierno, ahora en funciones, que a partir de mañana será el Gobierno oficial apoyado por la abstención del PSOE, prioriza siempre el pago de la deuda. Siempre lo ha dicho, pero la deuda pública no ha dejado de aumentar, al tiempo que las huchas de las pensiones se han ido venguando. ¿Cómo puede ser? Esto no es una gestión efectiva de los recursos. No se paga la deuda y se recortan derechos. Así que lo que pro proponemos es muy sencillo. Vaya terminando, señoría. Sí, señoría, acabó. Proponemos algo muy sencillo. Blindemos las partidas presupuestarias con un mínimo del 5,6 del PIB. Blindemos eso, ese gasto para educación, para defender nuestro sistema educativo. Eso garantizará el derecho a la educación. Y no puede ser tan difícil cuando ustedes ya han blindado la deuda. Ustedes y ustedes se pusieron de acuerdo para blindar el pago de la deuda. Pues blindemos esto ahora. Y finalizo ya con una frase de Gabriela Mistral, pedagoga, diplomática, escritora, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 1945, que decía así, el futuro de los niños es hoy, es hoy, mañana será tarde, señorías. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Lima. Gracias, senadora.